Brian, ¿qué haces en el piso? No me pusieron lugar a la mesa, no son gente de perros Ah. Fuera Fuera perro